¿Sabían ustedes que el Cristo de Mayo puede tener relación con un mega terremoto para el año 2021? ¿Que su vida surge desde la herejía y que además fue colocado junto a la Quintrana? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento de La Capital de los Simios, El Rincón del Profe, donde le vamos a contar cosas bastante bonitas, otras no tanto. Cosas de historia, tanto de Chile como del mundo, con un toque un poquito más especial, por así decirlo. Pero de todas formas, nos guardaremos en ser rigurosos. Por lo tanto, si están dispuestos a seguir en esta aventura y conocer un poco más, quédense aquí en el rincón del profe. Vamos con esa intro. La capital de los simios. De los simios. El Cristo de Mayo, o Cristo de la Agonía, como también se lo conoce, es una de las figuras religiosas más importantes que tenemos en la capital, Santiago. Se ubica en la calle Estado número 180, en la iglesia de San Agustín. Eso es llegando a la esquina de Agustinas, en pleno centro de Santiago. Es un lugar bastante interesante para visitar, <ríe> si no fuera por esta pandemia. La historia de este cristo es bastante particular, su vida está envuelta en la leyenda y el mito, y también la tradición popular. Sobrevivió al primer megaterremoto en Santiago, que se tenga registro, y desde entonces ha sido el protector y el alma de Santiago. Ah, siempre y cuando se cumpla con la tradición de llevarlo en procesión cada día 13 de mayo. El Cristo de Mayo es una figura de madera barnizada, que contiene bastantes características extrañas. Por una parte, es un Cristo que está hecho de madera, y por eso pareciera ser mulato. Además, tiene muchas llagas en su piel, sobre todo en las piernas y el torso. Tiene una mirada penetrante, con los ojos mirando hacia arriba y un costado. Lo más impactante... es es que su corona se encuentra en el cuello, cosa que ya hablaremos en un momento más. En verdad, tú lo ves y dices, wow, esto sí que es agonía, además usa faldita el mamazán. Pero bien, lo que importa es cómo el Cristo llegó a esa iglesia y la significancia que ha tenido tanto para Santiago, como para otras regiones, incluido el resto del mundo. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen del Cristo de Mayo. Algunos rumores dicen que pertenecía a la famosa Quintrala y que ésta lo botó a la basura mientras azotaba a uno de sus esclavos y el Cristo la miraba, diciendo la siguiente y famosa frase: A mí ningún hombre me mira a esa forma. Debemos tener en claro que cuando se dice botar a la basura, se refiere específicamente a tirarlo a la calle, donde los monjes se habían percatado de que este Cristo estaba a la intemperie y precisamente no estaba roto. Por lo tanto, decidieron llevarlo a su iglesia. Ahora, si analizamos la época, que un Cristo esté botado en la calle podría ser digno de una investigación por el tribunal de la santa inquisición el problema es que tampoco se consideraría una falta tan grande sabiendo que podrían tener otro cristo en el interior y que este cristo ya lo hubieran dado de baja o incluso no saber quién fue la persona que votó este cristo ya que cualquier persona podría ir y votarlo en cualquier otra parte no van a ser tan tontos de votarlo afuera de su casa pues sabiendo que los pueden investigar o sea, me explico todo esto que hemos contado es parte del mito, obviamente. De todas formas, ya que quien escribe esto es Don Benjamín Vicuña Maquena, quien, si bien ocupó alguna fuente histórica, a veces se dejaba volar mucho por su imaginación. También su discípulo, Lastarria, la escribió y se encargó de difamar a la pobre Quintrala. Estos dos personajes escriben entre mediados y fines del siglo XIX desde 1850 en adelante, para que nos hagamos una idea. Unos la llamaban bruja, todo porque la pobre Quintrala era viuda y sabía valerse por sí misma, ni siquiera deberíamos llamarla pobre. En todo caso, el tema de la Quintrala podemos tocarlo en otra ocasión, ya que eso es un tema bastante candente y que indica el nivel de prejuicio que existía en ese tiempo. Volviendo al tema, si ustedes lo pudieran ver, el Cristo tiene una mirada bastante extraña, casi intimidadora. Y no sería extraño que cualquier persona lo quisiera ver lejos de su casa. Siguiendo con la historia, la historia real en este momento. No existe un registro dentro de las compras de la congregación o cuando fue donado o recogido para ser más exactos aunque sabemos que para 1645 ya se encontraba la iglesia. El día lunes 13 de mayo de 1647, a eso de las 22.15 horas, un terremoto, como no se había sentido nunca desde la llegada de los españoles, azotó a la zona central de Chile, especialmente a la región de Santiago. El triste y célebre terremoto se produjo un cuarto pasada las 10 pm, lo aseguró el obispo de Santiago, Gaspar de Villarroel, en su carta al presidente del Supremo Consejo de Indias. El escribano público y del cabildo, Manuel de Toro Mazote, mira, como la calle que está a un costado del terminal de buses, Toro Mazote, ya sabes de dónde viene ese nombre. En una de las constancias que dejó en el libro de actas del ayuntamiento, estableció que se produjo a esa hora dejó a la Ciudad de Santiago prácticamente arruinada. Los efectos alcanzaron hasta los ríos Copiapó y Choapa por el norte, hasta Cauquenes y Maule por el sur, además de sentirse en gran parte de América Latina. ¿Qué tan grave fue? Falleció alrededor del 10% de la población. Si consideramos como válidos los datos entregados al rey en 1657, durante el fuerte remesón y las horas siguientes, todo fue confusión. Unos imploraban misericordia divina. Ah, ah, ¡ah, aleluya! Unos en la plaza pública, diciendo sus pecados a todo trapo. ¡Sí, sí, sí! Yo me quise comer a mi prima, soy de la UDI. Perdón, perdón. Otros pedían perdón al prójimo, como, como a Dios. Otros se desmayaron. Otros, en medio de la ruina de su casa, se abrazaban felices con sus parientes. Claro, se les cae la casa pero ya están vivitos. Otros agonizaban bajo los escombros, Chuta, eso sí que es penca. Y otros trataban de rescatar de entre las ruinas a sus parientes o prendas queridas. El sismo, según estudios recientes, podría haber llegado a una magnitud de 8,5 Richter. ¡Wow! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Cómo sabemos esto? Según las crónicas, se indica que el sismo duró a lo menos tres credos. Eh... ya. Quedamos donde mismo. O sea, si sabemos cuánto dura un credo, podemos saber cuánto dura el sismo. ¿Alguien sabe lo que es un credo? ¿Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, de lo visible y lo invisible? ¿Se acuerdan de eso? Los que fueron a catequesis, los que fueron a confirmación, ¿recuerdan esos credos? Ya, si lo recuerdan, le, le hago el, el ejercicio. Comiencen a recitarlo. Son tres credos para ver cuánto dura el sismo. ¿Listos? ¡Ja, ah, ah, ah, ah. Pero tenemos un problema. El credo se rezaba en latín. Credo in unum deum Patrem omnipotetum, factorem calite et terrae, visibilum omni et invisibilum, et un onum dominum tesum Christum, y una cuestión así más o menos. Podremos decir entonces que duró entre 5 y 7 minutos Aunque algunas crónicas dicen que duró media agonía O sea, media hora Nada, nada. yo creo que ellas se están yendo al chancho Pero el tiempo va a ser relativo para cada observador Eso sí que hay que tenerlo presente ¿Listos? Ya, yo ya recité mi credo De una forma paciente, pausada, como solía ser en la época Obviamente lo recité en español el tiempo que uno se demora en leer todo esto o en recitarlo, es de 1 minuto y 45 segundos. Por lo tanto, si sumamos los tres credos, nos da un total de 5 minutos y 15 segundos, que en verdad es mucho tiempo. Bastante tiempo diría yo. Muy fuerte. Aunque lo hayan rezado rapidito, ya. Ponte que en vez de 1 minuto 45 te hayas demorado 1 minuto, 1 minuto 15. Ya saben, qué tipo de terremoto fue, para que se vayan haciendo la idea. Y aquí la verdad me quiero detener un momento. Todo aquello que tengan uso de razón, o que tenían uso de razón para el año 2010, y se acuerden de ese terremoto 8,8, saben que esos tres minutos fueron horribles. El sismo puede haber sido demasiado brutal. Los más viejos que recuerden el terremoto del año 1960. Esos desgraciados se mamaron 10 minutos. 10 minutos de un sismo. Por lo tanto, da lo mismo si fueron 5, 7, 10 o media hora. Debe haber sido un terremoto devastador y la verdad bastante terrible. Más de 600 personas muertas. ¿600? Para esa época. Imagínense el caos, los gritos, el polvo, las construcciones principalmente de adobe y paja, muy pocas con madera y tejas, muchas de estas construcciones también con cal y canto, ¿saben lo que es cal y canto? Cal es la, cal, la clásica cal blanca esa que ustedes le colocan a los arbolitos en sus poblaciones y el canto es huevo batido, mira, así que el puente de cal y canto era con cal y huevo. También sacaron piedras del Cerro Santa Lucía. Ah, y rocas que cayeron del cerro quedaron libres dejando estragos pero estragos a su alrededor se dice que la roca que está en la alameda, esa que está con la carta fue una de las rocas que cayó en ese terremoto incomprobable en todo caso, incomprobable la plaza mayor o más conocida como la plaza de armas fue el lugar donde la gente se pudo reunir para saber qué hacer debieron pensar que esto era un gran castigo divino y que sus pecados debían ser expiados. Gran parte de los templos se cayeron, a excepción del de San Saturnino, que casualmente es patrón de los terremotos. El otro que salvó una pared fue el templo de San Agustín, donde casualmente se encontraba este Cristo de Mayo. El Cristo quedó intacto, salvo por su corona, corona que inconcebiblemente cayó a su cuello. Nadie sabe cómo se produjo eso. Los feligreses, obviamente, no podían caer de en sí en tanto júbilo. Pensaban que este era un mensaje de Dios. El Cristo había sobrevivido intacto. La gente sacó al Cristo en procesión hacia la Plaza Mayor, que estaba a unas cuatro cuadras. Sí, más o menos la, la distancia que se encuentra ahora. Ahora, debemos entender a estas personas. Un cataclismo que nunca habían sentido en su vida les tambaleaba todas sus creencias y lo único que se mantenía en pie era la figura del Cristo. Ellos no sabían de tectónica de placas de Alexander Webner y su teoría de deriva continental. Ellos no sabían que Chile es uno de los países más sísmicos a nivel mundial. Solamente habían visto sismos menores, entonces lo único que los mantenía cuerdos y juntos era la admiración de esta figura. Este terremoto ha sido una de las catástrofes más potentes que ha tenido Santiago sin contar los alrededores también que fueron afectados siendo recordado por más de 100 años la cosa es que desde ese momento en adelante todos los días 13 de mayo el Cristo de la agonía sale en procesión desde su iglesia ubicada en estado 180 hasta la plaza de armas y vuelve a su lugar de descanso un año más pero... ¿qué pasaría si esta procesión ¿no se hace? La verdad, yo no soy de ser supersticioso, pero el Cristo de Mayo no ha salido en tres oportunidades, 1959, 1984 y 2009. Me demoré en buscar, porque ahora ya no se puede ir libremente al Archivo Nacional, cosa que deberían hacer, es bastante entretenido, pero encontré lo siguiente. En el año de 1959 atacó la viruela, además de que un gran temporal, en los primeros días de mayo, provocó estragos en la zona central del país. Por tanto, la tradicional procesión de mayo no se pudo realizar. Era la primera vez que la gente de Santiago le fallaba a su Cristo. <risa> <risa> ¿Y qué pasó? En el año 1960, el mundo conoció el megaterremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. Su magnitud original fue superior a 10, por lo que la escala de Richter se tuvo que corregir gracias a este sismo, llegando a un 9,5 en la actual escala que nosotros conocemos. En pocas palabras, quedó las escoba. Después de este terremoto, un mega maremoto asoló las costas del Pacífico. Ya no solo Chile fue el que sufrió, sino toda la cuenca. Muerte en Hawái. Muerte en Japón. Muerte en Australia. Muerte en Indonesia. muerte por todos lados. En ese momento no se relacionó la falta de la procesión del Cristo de Mayo con el terremoto, pero sí las alarmas comenzaron a encenderse. Cuando en el año 1984 la procesión tampoco se realizó. Esto fue debido a las protestas en contra del gobierno de turno, que impidieron el normal tránsito de las personas a la Plaza de Armas. ¿Y qué pasó? El domingo 3 de marzo de 1985, a las 19.47 horas, se provoca el terremoto grado 8.0. Ello en el sector de Algarrobo, que va a afectar directamente a la ciudad de Santiago, Valparaíso y alrededores, siendo uno de los más devastadores en la historia de Chile. Se sintió desde Atacama hasta los lagos. Causó más de un millón de damnificados. Este terremoto estuvo precedido por más de 300 sismos anteriores, en la misma zona, lo que se conoce como enjambre sísmico. Por suerte este terremoto no presentó un tsunami. Por último, el año 2009 tampoco se realizó la procesión. La gente ya se puso a aquí va a pasar, aquí va a pasar. Una fuerte tormenta impidió la procesión. La gente que conocía la maldición ya estaba asustada. El señor de Mayo nuevamente nos ha salido. <risa> ¿y qué pasó? El 27 de febrero del año 2010, a las 3.34m, se produce el que fuera hasta ese entonces el quinto sismo más grande en la historia de la humanidad. Registró 8.8 en la escala de Richter, en la zona de Kopkikura, con una duración de 2 minutos y 45 segundos. Yo recuerdo este sismo con intranquilidad, ya que yo me encontraba despierto. Tengo muy vivo el recuerdo de aquel ruido, cómo sonaba todo, cómo se caían las cosas y las luces que se veían hacia el, horiz hacia el horizonte. Fue bastante, bastante potente. 35 minutos después de aquel terremoto, y obviando las recomendaciones de Estados Unidos, llega un maremoto a las costas de Chile que se produjo en sucesivas oleadas dando muerte, evitablemente, a más de 500 personas pero no, no vamos a entrar en detalle sobre eso lo medular es que 2 millones de personas quedaron damnificadas siendo el segundo sismo más fuerte registrado en Chile para que se hagan una idea este sismo fue 31 veces más fuerte que el terremoto de Haití que había sido un mes anterior y que mató a 200.000 personas o sea, imagínense a los pobres haitianos que este terremoto fue 31 veces más fuerte y aquí murieron algo más de 500 personas y allá 200.000 la energía que liberó fue superior a más de 800.000 bombas atómicas eso sí que es energía el año 2020 o sea ahora debido a la pandemia del COVID-19 la procesión del Cristo de Mayo no se realizó ¿qué podría pasar? ¿será acaso que el Cristo de Mayo es tan rencoroso, solo queda esperar al próximo año. De todas formas, todos saben cómo se producen los sismos en el caso de América. La placa de Nazca choca contra la placa sudamericana, se va metiendo debajo una de la otra, y esto no tiene nada que ver con religión. Todo lo del resto pueden ser supersticiones, pero de que hay coincidencia, hay coincidencia. Si a usted le dio susto, chuchú, miedo, una vez que acabe esta pandemia, vaya a ver al Cristo de Mayo. Déjele una florcita o déjele una velita. Dígale que no se ponga malito, que se ponga buena persona, así como el virus. Y ojalá que el Cristo no se enoje, para que no desencadene un nuevo sismo. Ah, y por si acaso, ni se le ocurra levantar la corona del Cristo. Dicen que si lo hace, esto puede provocar un sismo mucho peor eso es todo amigos espero que les haya gustado este relato del Cristo de Mayo ojalá déjenos sus críticas sus comentarios lo que ustedes deseen lo que les guste estamos recién partiendo así que estamos tratando de mejorar para ustedes nos vemos en la próxima y ojalá que el Cristo de Mayo no se nos enoje ¡Wow! chao